Bueno, eh, sí, gracias por, por estar en el, en el día de hoy, que re, es un día de lucha y de, y de paro y movilización, pero estamos acá y consideramos que, que es importante digo, la lucha desde estos lugares también. Eh, somos todas mujeres las que estamos conectadas. Eh, justo mañana estoy en una charla sobre archivos y mujeres. Eh, en general, en, en, en los lugares, en las redes donde participo. Somos el 99,9 mujeres las que, las que impulsamos los archivos. Así que mañana se va a trabajar un poco sobre eso. Eh, bueno, esta es la tercera edición. No sé si alguna ya conocía eh, esta propuesta, eh, que la venimos haciendo desde el año 2021, eh, a raíz de la pandemia. Eh, con Angie de, de Wikimedia Argentina y el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata, empezamos a pensar, eh, ya veníamos trabajando con, con archivos, y, y empezamos a pensar que, cómo, cómo actuar, qué hacer para, para estar en lucha también el, el 24 de marzo, que no nos podíamos, no nos podíamos juntar en las calles, y, y se nos ocurrió empezar con, con esto que ya tiene su, su tercera edición, que se llama Archivos en Vigilia. Eh, si querés, pasamos a la, a la otra. Eh, es una vigilia virtual, eh, digo, nació en este contexto, eh, estamos contentas de que, de que sea la tercera edición, y nos vienen dando apoyo distintos tipos de archivos, y eso también nos... Eh, nos pone contenta para abrir, para empezar a abrir el juego de la vigilia, y no, no que quede solo en, en Wikimedia y en el archivo histórico, sino sumar a otras instituciones, que justamente es la idea que, que cada institución, eh, de manera federal, pueda eh, abrir y visibilizar eh, sus documentos, y visibilizar el, la, el trabajo archivístico eh, que hacen en cada, en cada rinconcito, en cada lugar, que es enorme, eh, y también parece, parece algo descontextualizado por ahí subir documentos en Wikimedia Commons, pero en realidad es un granito de arena, justo estábamos hablando antes de comenzar, en, en, en organizar archivos. En, en que se eh, organicen archivos, que es nuestra, nuestra tarea como archivistas, eh, y no que queden en estas, en estas acciones. Sino que estas acciones vienen también a ayudar a que se organicen archivos en los distintos lugares porque se valorizan, porque se visibilizan. Eh, y trabajar con Wikimedia y con Wikimedia Commons hace que esto también tenga otra dimensión, eh, no solo nacional, sino internacional, y que lo que podamos subir en, en Wikimedia también se use para artículos eh, de, de Argentina o de otros países. Digo. Entonces, eh, es. Eh, es importante el, la acción de, desde ese lugar. Eh, como saben, bueno, desde el 2002, eh, por ley nacional, se estableció el 24 de marzo como el Día eh, Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, eh, y venimos desde el 2001, eh, desde el 2021, perdón, eh, haciendo la primera vigilia, 2022 la segunda, y esta es la tercera. Eh, la idea es promover un acceso sin restricciones a materiales de archivos, que pueden ser de distintos soporte. El año pasado se subieron documentos de Radio Universidad Nacional de La Plata, eh, o fotografías, o documentos en soporte papel, distintos tipos eh, documentales con distintos soportes. Eh, así que ahora les vamos a contar un poco cómo... cómo ¿Cómo se trabaja con, con Wikimedia Commons? Si querés, pasamos a... Ah, eh, bueno, esto es... un poco ya lo venía como diciendo, pero la razón de ser de todo archivo no es solo guardar la información, sino dar acceso a la misma. Y es fundamental la cuestión del acceso, por la búsqueda de la verdad, por el derecho a saber, eh, y que y tanto los archivos como la memoria están en, entre, en estrecha relación con el acceso a la información, eh, y con las garantías de no repetición. Pasamos a la, a la siguiente, y quiero hacer hincapié en la, en la filmina, en la pantalla que sigue, eh, que archivos es presente eh, y que tiene que ver con un montón de derechos eh, en un sentido amplio, ¿sí? hablar de derechos humanos en un sentido amplio, derecho a acceso a la información, derecho a la verdad, derecho a la identidad, derecho a la reparación. Entre, ocho, entre otros derechos fundamentales, como pusimos acá un ejemplo, como recibir una jubilación acorde con los años registrados. Digo, todos, eh, más allá del documento como patrimonio, también hay documentos que garantizan derechos, y tenemos la obligación de, de dar acceso a esos documentos y de guardarlos como corresponde, eh, y de dar acceso. Así que queríamos plantear esta cuestión de los archivos anclados a una definición de derecho en un sentido más amplio. Pasamos a la siguiente. Eh, entonces, justamente esto, que después lo vamos a retomar más adelante, pero que Archivos es presente eh, y que constituyen una herramienta contra el negacionismo eh, y con, con, consolidar la democracia. Eh, este año cumplimos 40 años de, de democracia, así que también es una posibilidad de subir documentación que tenga que ver con la. Con, con estos primeros años de democracia después del 83, digo, eh, poder subir documentación ahí que también tiene que ver con los procesos de memoria, verdad y justicia. Eh, esa documentación no tiene que ser específicamente de, de, de, de la última dictadura, sino que puede tener que ver, que bueno, el año pasado trabajamos con, con el genocidio de los pueblos indígenas, digo hay que salir un poco de de la cuestión de, de, de trabajar solamente con, con el llamado proceso de reorganización nacional y se puede ampliar y queremos como abrir también a, a, a, ese, a ese debate y a esas reflexiones. Eh, hay unas personas eh, Bueno, la idea es que, que hablen quienes nos acompañan hoy, quienes avalan eh, esta tercera vigilia, tenemos dos instituciones que, que no pudieron estar presente, pero son el Archivo de, de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que da aval a, la, a, la, a esta vigilia, y el Archivo de la Memoria de la Provincia de Córdoba, eh, que también da aval. Y tenemos presente a Lucía Sosa, de la Red Federal de Archivos de la Memoria, ahora nos va a contar qué es, y trabaja en el Archivo Nacional de la Memoria, y a María José Bani, que, que es colega y, y, y viene a, apoyando todos estas, estos procesos de valorización de los archivos, del archivo de la memoria de Santa Fe. Así que las dejo con Lucía, y después pasamos a María José, y seguimos. Hola, muy buenos días a todas. Eh, creo que somos hoy... Todas mujeres, eh, muchas gracias a Ángela y a Laura por la invitación a participar de, de esta vigilia, eh, que, de la cual ya habíamos participado en estas oportunidades. Eh, yo estoy actualmente coordinando un ámbito de trabajo en el archivo que es la Red Federal de Archivos de la Memoria. Eh, y voy a contarles un poco esta experiencia, de, sobre todo desde el año 2020 en adelante, que es cuando yo empecé a coordinar este espacio. Disculpen que tengo la voz muy tomada, no es mi voz habitual. Eh, así que bueno voy a tratar de, de hablar lo más claro posible, no sé si se está entendiendo hasta ahora. Bueno, bueno. veo algunas caras conocidas de de otras reuniones, eh, también en, en ámbitos de archivo. Les cuento que yo no soy archivista de profesión, soy eh, socióloga. Trabajo en, el, en la ex ESMA en el Espacio para la Memoria, desde hace 11 años. Y en el archivo desde el año 2020. Eh, con la última gestión ingresé yo. Y, y les cuento que desde fines del año 2019 con la nueva gestión de, de la Directora Nacional de Gestión de Fondos, que ella es Andrea Copani, que ella asumió en ese año. En ese momento, quien era la presidenta del archivo era Mariana Tello, eh, y desde ese momento se establecieron eh, dos ejes principales ¿no? de, de trabajo en el archivo que continúan al día de hoy con la presidencia de Marcelo Castillo que tienen que ver con eh, la normalización archivística del acervo y también con la eh, visibilización de ese acervo. ¿no? Eh, son dos ejes que se retroalimentan uno con el otro y que esa normalización también viene a hacer que ese acervo sea más, más accesible para todos y todas, teniendo en cuenta que... Eh, la gran mayoría de documentos que tiene el archivo, muchos de ellos por lo menos, eh, son documentos sensibles, son testimonios eh, vinculados a, al terrorismo de Estado y que eso le genera también una, una particularidad ¿no? y, y un debate eh, acerca de eh, cómo generar ese acceso, ¿no? cómo ampliar ese acceso, pero al mismo tiempo cómo resguardar también... Eh, es, esos documentos y la información que esto tiene. Eh, y dentro de estos dos ejes grandes de trabajo es que eh, desde el archivo se decidió darle mayor activación a, a la red federal. Eh, y además también para eh, que estos debates que teníamos hacia dentro del archivo también tuvieran eh, su correlato en, en, en un ámbito federal donde también otros archivos de, de memoria tienen hacia el interior estos mismos debates y preocupaciones. Eh, la Red Federal de Archivos de la Memoria se creó en la gestión pasada, eh, quien estaba a la cabeza de eso es eh, Agustín Tofino, quien hoy además es, está coordinando el Consejo Federal eh, al interior de la Secretaría de Derechos Humanos, <coughs> y estuvo esta iniciativa de organizar la red justamente para poder generar un, un ámbito común de, de trabajo, de intercambio de cooperación. Eh, sin embargo, quedó desactivada los últimos años de la gestión anterior, y a partir de, del año 2020, y en el contexto de pandemia, eh, surgió fuertemente la, la intención, la, la necesidad y y la motivación para reactivar esta red, ¿no? como uno de los ejes también de, de la gestión. Y en paralelo al, al proceso de normalización que se venía realizando en el archivo, también buena parte de ello de manera virtual, que implicó eh, que se involucraran en este proceso muchos de los trabajadores que no tenían eh, formación específica del archivo, pero que participaron de las descripciones de los fondos y de las colecciones, eh, de lo que fue la creación del, del catálogo, que se puso en, en línea en, en el año 2021. <coughs> en paralelo a este proceso también, y un poco con la oportunidad que nos generó la, la pandemia de generar estos espacios virtuales, ya convocamos una reunión de la red de archivos, y a partir de ahí nos propusimos generar una agenda común, eh, empezar a trabajar de una manera más frecuente, y digo con la oportunidad de la pandemia porque hasta ese momento se había generado solo una reunión presencial. Y parecía que si no nos veíamos las caras presencialmente no podíamos avanzar en estos trabajos. Eh, y sin embargo, bueno, de esta manera pudimos establecer una, una agenda común <coughs> y tratar de identificar cuáles eran los, las principales problemáticas de, de los distintos archivos y ver de qué manera el Archivo Nacional, coordinando digamos, esta red, podía también dar eh, respuestas, ¿no? eh, y articular eh, y fortalecer estos vínculos. Entonces, eh, lo primero que, que vimos y que tuvo que ver con la, la gran necesidad de muchos archivos que no cuentan, eh, muchos de ellos con, con archivistas de hecho, de poder identificar y clasificar y describir los fondos y colecciones que tienen, los documentos que tienen. Entonces, a partir de ahí, empezamos a tener eh, encuentros específicos con, con archivistas del equipo del archivo, del equipo de, de, también del archivo provincial de la memoria de Santa Fe, de la Comisión eh, Provincial de la Memoria de Buenos Aires, eh, que pudieran también ¿no? Como brindar eh, herramientas para poder avanzar en la identificación de los fondos. Eh, y entonces hacíamos encuentros eh, virtuales, y también algunos encuentros particulares, ¿no? para hacer un asesoramiento más específico, eh, y se avanzó bastante al punto de poder eh, generar un, una guía, eh, una guía federal de... de de Archivos de la Memoria, que eso lo, lo subimos a la página de la Red Federal de Archivos de la Memoria, del Archivo Nacional, y en esta guía lo que propusimos fue que cada eh, archivo pudiera trabajar eh, en base a eh, la, la norma internacional y eh, ¿no? día de, de descripción institucional de las instituciones de archivo, que cada institución pudiera trabajar en esta descripción, institucional, y dando información además de cuáles son los principales fondos y colecciones que tienen en custodia. Y todo ese material que, que trabajó cada, cada archivo, luego se compiló eh, en esta guía federal que, que tiene un formato de, en PDF, colgado ahí a la web, pero también tiene un formato de, de mapa interactivo, que eso quizá fue algo un poco novedoso, eh, como para poder tener justamente ese, esa visualización, ese mapa de cuáles son los archivos provinciales de memoria que están funcionando actualmente en el, en el país, y eh, a partir de ahí poder identificar cuáles son y poder tener una información básica de cada uno de ellos desde la, desde la página de, del Archivo Nacional, pero que además eh, desde ahí mismo se, eh, se puede derivar a las distintas páginas que tienen los archivos. O sea, como una manera de poder centralizar en un espacio eh, toda esta información, pero además de, de difundir también eh, las instituciones de archivos, los fondos y colecciones que tienen. Eh, así que este trabajo lo, lo presentamos a principios del, del 2022. Eh, Ahí también se, se formalizó el lanzamiento de la red federal, ¿no? con una resolución firmada por el secretario eh, Horacio Pietra Balacorti, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Entonces, ahí ya tuvo como eh, una resolución formal de creación y fuimos a presentarlo a, a la provincia de Chubut, eh, al archivo provincial de la memoria eh, de Chubut, de la ciudad de Trelew, eh, ahí hicimos la presentación formal de la red y de la guía y además acompañamos el, el proceso de, del 50 aniversario de, de la masacre de Trelew que fue el año pasado eh, y a partir de ese momento y ya con, digamos, la, un poco volviendo ¿no? a las actividades presenciales también tuvimos durante el año algunos asesoramientos puntuales ya de forma presencial y digo asesoramientos y asistencias técnicas, por ejemplo, viajamos a la provincia de San Juan, donde se inauguró el Archivo Provincial de la Memoria eh, a fines del 2021. Perdón, ¿se está viendo bien? <coughs> ¿Se escucha? Ah, había ahí como una interferencia, ¿no? Eh, se inauguró entonces el, el Archivo Provincial de la Memoria de San Juan y acompañamos ese, ese proceso. Eh, y también viajamos con, con dos compañeras, eh, Cecilia Arciano Barini, que ella es archivista, y Janina Toledo, que ella es especialista en conservación del archivo, y realizamos ahí como unos trabajos específicos en, en San Juan, también eh, hicimos lo mismo en Chubut, <coughs> eh, y también eh, organizamos algunos encuentros regionales, con, en la Patagonia hicimos uno entre Leu, eh, también en San Juan hicimos otro ¿no? de, de Cuyo, aprovechando digamos, estas visitas técnicas, pero también para poder fortalecer los lazos de los archivos regionales. Y el año pasado en, en Santa Fe, acá nos recibieron las compañeras Bani bueno, y las, todas las compañeras del archivo provincial, que fueron sede del de Encuentro Nacional de la Red. Eh, y ahí pudimos, bueno, además de, de trabajar algunos temas específicos que vimos en paneles y en, y en charlas, eh, de temas que están en agenda de los archivos de memoria, también pudimos trabajar en comisiones, ¿no? temas específicos como son, bueno, la, la normalización eh, archivística, la investigación histórica en los archivos de memoria, el trabajo con documentos audiovisuales, la creación de archivos orales, eh, la visibilización de los archivos de memoria como una, también como una preocupación eh, real que, que nos atraviesa a todos, y entonces eh, la idea este año es, es seguir trabajando y darle continuidad a estas comisiones que, que se dieron ahí en, en Santa Fe, y entonces poder tener una frecuencia de, de trabajo virtual eh, y poder avanzar, así como en su momento logramos eh, hacer la, la Guía Federal de Archivos de la Memoria, eh, poder avanzar en la creación y en la elaboración de catálogos donde podamos saber, por ejemplo, eh, qué entrevistas hay en cada archivo, ¿no? en los archivos orales, qué entrevistas tienen, qué documentación tienen, qué, qué investigaciones históricas se han realizado y se están realizando, porque fundamentalmente, además de poder tener esta información en un mismo espacio que a lo mejor facilita ¿no? eh, la difusión de, de, del quehacer de los archivos, fundamentalmente esto viene a, es una necesidad de poder cruzar información entre los distintos archivos, ¿no? y poder a, avanzar eh, en estos procesos que permitan eh, cruzar esta información, avanzar también, en, los, en, los, en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, que es, que es algo urgente. Eh, y también desde la, desde la Red Federal estamos organizando eh, un encuentro que vamos a tener presencial en, a fines del mes de abril en, en Mar del Plata, eh, donde además se intenta bueno, profundizar en, en, en cuestiones de agenda. Pero, Ustedes mencionaron, ¿no?, los, los discursos negacionistas que estamos en, viviendo, ¿no?, en un contexto, y que también eh, es interesante pensarnos a los archivos, ¿no?, y qué rol tenemos eh, en la sociedad y qué rol tenemos ante esta aparición y fortalecimiento de estos discursos. Entonces, vamos a llevar, un, a proponer una agenda también de, de trabajo que, que atraviese y que analice estos puntos de vista. Eh, bueno, más o menos creo que, que les hice una introducción, este, además de, de ser un año importante porque es el 40 aniversario de, de nuestra democracia, eh, también es el 20 aniversario de, del Archivo Nacional de la Memoria, eh, así que bueno, estamos ahí con, con muchos proyectos eh, y nada, celebro esta invitación y estos, estas oportunidades también de... De, de compartir documentación, de, de abrir también archivos, de dar acceso. Eh, y bueno, y por cualquier co cosa estoy acá para, si quieren realizar consultas en algún momento, eh, estoy acá presente. Gracias, Luz, fuimos compartiendo igual la página del Archivo Nacional de la Memoria y lo de la red y la publicación en el chat, mientras vos contabas, Perfecto. y iban teniendo ahí Perfecto. la información. Eh, bueno, vamos. Perdón, solo quería decir una sola cosita que agrego, porque vi algunas caras conocidas también de, de archivos históricos, eh, por pues los cuales compartimos un ámbito también eh, con el Archivo General de la Nación, ¿no? que ellos eh, están también haciendo, junto con el Archivo Nacional, estamos haciendo ahí como vínculos entre los archivos provinciales, y, archivos históricos y los archivos de memoria. Así que, bueno, un saludo también a, a todas las compañeras. Bueno, bueno, como me presentaron, soy María José Bani de Santa Fe, pero me habrán visto en películas tales como, no, en cosas relacionadas, en eventos relacionados a tecnologías, de la información a cuestiones de memoria, archivos comunitarios y a un montón de temas más. Así que puede que esta carita la conozcan y esta voz también. Como contaban, eh, la pandemia nos dio muchísimas herramientas a las personas que queríamos visibilizar los archivos y el trabajo de los archivistas y de las archivistas, pero más que nada, el establecer conexiones con otras disciplinas y romper la burbuja de los archivos eh, custodiales o que intentaban esconder lo que guardaban eh, para preservarlo. Esto es eh, un cambio de paradigma que se viene dando en los últimos años. La pandemia lo puso en evidencia. No sirve de nada tener documentos guardados en un depósito sin que nadie más los pueda consultar. Tampoco sirve de nada que los únicos que entiendan los instrumentos de descripción sean los archivistas y en esa tarea venimos remando hace bastante para eh, comunicar eh, cómo tiene que ser un enfoque archivístico a los informáticos, a los abogados, a los eh, investigadores en general. Entonces, parte de esa tarea que hacemos como alfabetización, cuando alguien viene a consultar eh, un, un archivo, nos corresponde hacerla también en otros medios, y desde hace mucho venimos trabajando con Angie y con Wikimedia en proyectos de cultura abierta, porque de eso se trata. En Santa Fe también tenemos algo muy novedoso, que es una ley de software libre que se enmarca en ese ámbito. Y para los archivos tiene una especial importancia, porque el Atom y otros eh, software que se usan para descripción y que son los que más queremos que, que continúen digamos en el tiempo, son los que nos permiten trabajar eh, cuando no tenemos otros recursos y cuando además queremos ser dueños de, de, ese, de esa, ese código fuente y también de los datos que están adentro. Y en eso es donde se enmarca el tema de la apertura de eh, imágenes o de documentos de los archivos. En el abrir esa información, pero también empezar a pensarla como abierta por diseño. Es decir, cada vez que uno diseña un instrumento de descripción o piensa la digitalización de una imagen, ya tiene que pensar cómo la va a compartir. También tenemos que recordar que mucha de la información que estamos generando en los últimos años ya nace digital y por lo tanto ya tiene en sí misma la posibilidad de ser compartida. Entonces, si ya pensamos en la protección de datos personales, que es algo que no podemos olvidar y que atraviesa eh, fundamentalmente los documentos que integran los archivos de memoria, eh, si ya eso lo tenemos contemplado, y también contemplamos el derecho de acceso a la información y el derecho de acceso al patrimonio, es decir, tenemos que tener todo eso en cuenta a la hora de pensar en qué se puede compartir y qué conviene compartir, y qué podemos aprovechar para compartir. Algo que tiene Wikimedia y en general los proyectos como Wikipedia, Wikidata, es que tienen acceso directo a todas las personas del planeta. Entonces... Para las instituciones que no tienen recursos, es una herramienta maravillosa. Porque digamos sin pensar en diseñar un software, sin pensar en diseñar una página web y pagar el mantenimiento en el tiempo de una página web, pueden asegurarse que cualquier persona en el mundo pueda acceder a esa información. Eh, ahí les compartí el artículo del Espacio de Memoria de la Comisaría Cuarta, que es donde funciona el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, esa comisaría fue recuperada en el año 2006, 2016 a partir de una ley provincial y en esto Argentina tiene la suerte de haber recorrido tantos caminos en, en, ese, en esa recuperación democrática, pero también en la construcción de eh, herramientas de reparación de los delitos cometidos en dictaduras que superan lo que han logrado otros países ampliamente porque son herramientas novedosas. Los archivos de memoria son herramientas novedosas, porque rompen la tradición de los archivos históricos que no podían dar abasto o no podían dar realmente cabida a, las, eh, a los cuestionamientos que la sociedad hacía sobre algo que no solo es historia reciente, aunque ya cada vez pasan más años, no solo es historia reciente, sino que es historia viva de personas que todavía comparten con nosotros su eh, posibilidad de haber podido sobrevivir a, esa, a ese genocidio, pero además eh, con el transcurso de los juicios han, eh, hemos logrado montones de sentencias y eh, recuperar bebés, eh, recuperar bienes, que eso eh, es algo que otros países no han podido hacer. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a mostrar mucho más esos logros, no solo pensando en eh, compartir documentos, que bienvenidos sean todos los documentos que puedan ser compartidos mientras se tengan en cuenta los metadatos y se conserve la estructura archivística para, para, esa, para cuando se comparten, porque eso también los hace ver no como piezas sueltas, sino como parte de entramados documentales que sobrevivieron al terrorismo de Estado. Y en esto también los archivos de memoria tienen particularidades porque son retazos de documentación que se han logrado salvar de la destrucción eh, digamos, eh, que tenían orden de dar los, los genocidas y sus subalternos, y es lo que nos llegó, y es lo que es prueba en juicios, pero también es lo único que se puede usar hoy para la investigación de la historia reciente. Entonces, estamos atravesados como por muchas, por muchas cuestiones, que eh, en el caso de Santa Fe hemos pasado en un momento determinado por un horrible momento de que el archivo estuvo cerrado a la consulta, y eh, ese momento eh, particularmente nos hizo notar que todo lo que no se pueda compartir, que todo lo que no se pueda mostrar, en algún momento puede volver a ser ocultado. Entonces, proyectos que tengan que ver con la cultura libre y con la difusión masiva de información y de imágenes, van a permitir que en momentos de eh, que no queremos que sucedan, pero que el negacionismo tiene sus armas, y la sociedad muchas veces eh, comete algunos errores eh, en pos de la libertad de decisión que, que todos fomentamos, pero que, que comete errores y por ahí se puede retroceder en algunas conquistas que parecen para siempre, lo notamos con la salida de la calle cuando fue el 2 por 1 y también lo notamos todo el tiempo en los discursos negacionistas, pero eh, esos momentos son los que pueden llevar a que otra vez los archivos de memoria, o lo que hay, hay, hay en los archivos históricos o en los archivos de instituciones de organismos de derechos humanos, pueda no estar más accesible. Entonces, qué mejor oportunidad que hacerlo conscientemente, que eh, favorecer esta difusión eh, que es transversal a toda la humanidad, y que, bueno, Wikimedia y Wikipedia en general eh, propugnan por, eh, mantener en el tiempo y sostener estos proyectos eh, en los que venimos, bueno, eh, por mi parte trabajando hace bastante, pero, pero bueno, que también invitarlas a, a, a compartir y a, a disfrutar de esos logros que son, ahí les voy a compartir eh, la página del archivo de Santa Fe, para los que no lo conocen, y contarles que también hay un montón de videos que hemos logrado, como otra vez gracias a la pandemia, de difusión eh, un poco con, con Wikimedia también. Eh, los que no conocen los cursos de Cultura Libre de Wikimedia han sido un gran avance para, para la difusión de, de lo que significa y de, la, de las ventajas, pero también de, de esto, de las, que no hacen falta más recursos que tomar la decisión de compartir algo eh, bueno, son muchas cosas que se cruzan, eh, creo que en la próxima reunión vamos ya a ver más específicamente el proceso de, de cómo compartir imágenes, pero más que nada creo que es un cambio de mentalidad, como decía, un cambio de paradigma, la cultura libre nos hace pensar desde el primer momento para qué hacemos lo que hacemos y para qué tenemos guardado lo que tenemos guardado y eh, a quién le puede servir esa información y para qué se puede reutilizar. Así que bueno, gracias por la invitación y les esperamos en otro momento. Gracias, ver, José. Eh, bueno, ahí me dio... Elali, vos querés comentar algo más? No, no, no, no. iba ¿Qué? a agradecerles a las dos. Bien, porque me, me ha dado pie ahí para, sí, vale. para contarles un poco... Eh seguir un poco con la presentación gracias bueno para así antes <ríe> gracias a María José son informaciones súper importantes las que están dando eh, y bueno siempre es, es un honor tenerlas acá con nosotras seguramente liberando más documentos <ríe> eh, ahora seguramente bueno hay algunas personas en, este, en esta reunión o que nos van a escuchar después que no saben muy bien ¿no? qué es Wikimedia qué es Wikimedia Argentina eh? estarán pensando, Wikipedia es lo mismo, no es lo mismo, qué es liberar, qué es esto de abrir, qué es el acceso abierto, y por eso un poco la idea de hoy es dar una introducción para que se comprenda la, la actividad. Eh, bueno, sobre Wikimedia Argentina, comentarles eh, que es una asociación civil, que depende de la fundación Wikimedia, que tiene distintas como filiales, filiales o, o se dice capítulos eh, en, en todos los continentes, en diferentes países. Eh, en Latinoamérica, por ejemplo, está Wikimedia Argentina, pero también está Wikimedia Chile, eh, Bolivia, Colombia, Venezuela, eh, Brasil, digamos, hay un montón de, de wikis eh, que son personas eh, que están trabajando para promover el uso de todos estos eh, proyectos le decimos proyectos Wikimedia pero digamos acá están los diferentes iconos que los representan uno de ellos es Wikipedia que es el más conocido pero también hay otros y el que estuvimos nombrando bastante hoy es Wikimedia Commons que ahora en breve vamos a, a ver de qué se trata y como decía María José todos estos proyectos tienen en común que, que son eh, que desde el punto de vista digamos de la programación son, están hechos en acceso abierto no con código libre y entonces tienen esta, eh, este beneficio de que pueden ser mejorados constantemente por la comunidad, eh, que se pueden hacer mejoras sobre, sobre lo construido previamente, eh, que se pueden modificar, que se pueden readaptar, entonces eso los convierte también en, en algo muy propio de las personas, ¿no? que es, es, es la idea, digamos. nosotros como Wikimedia Argentina y como staff de Wikimedia Argentina enseñamos siempre a usar estos proyectos pero no intervenimos en estos. Estos están eh, el, el contenido de todos ellos depende de los voluntarios y voluntarias que lo mejoran continuamente. Y uno de estos contenidos que nosotros planteamos, eh, por lo menos en Archivos en Vigilia, y en mi programa que es Cultura y Conocimiento Abierto, tiene que ver con documentos de archivo, con fotografías, eh, con diferentes soportes eh, de memoria eh, que van a formar parte de, estos, de estas diferentes plataformas. Entonces, eso brevemente. Sobre archivos en vigilia, bueno, yo recién les hablaba de Wikimedia Commons, que es un repositorio eh, audiovis audiovisual. Sí, multimedia, de archivos libres, <risa> vamos a ver, tengo, a ver qué significa eso. Pero este es un pantallazo de eh, qué es lo que se ha venido cargando ¿no? en la actividad de archivos en vigilia. Vamos a ver, como decía hoy eh, Laura, que hay archivos que son eh, sonoros, ¿no? hay algunos eh, programas de radio de la UNLP que fueron cargados, después hay documentos escritos, digitalizados, ¿no? obviamente, pero también hay fotografías eh, digitalizadas, eh, podrían haber también videos, por acá también se ve que hay un artículo de prensa local, o sea, un recorte diario... Eh, manuscritos, otros que son eh, actas, ¿no? Es decir, hay una, una, una gran diversidad de, de, de documentos que pueden formar parte de Wikimedia Commons y que dan cuenta de diferentes procesos, ¿no? En este caso, nosotros nos estamos enfocando en eh, documentación relacionada a los procesos de memoria, verdad y justicia, ¿no? Para el 24M. Y un poquito también lo vamos a ver mejor más adelante, pero esto también tiene que ver con lo que decía María José, ¿no? Eh, y bueno, y Lucía, con la organización de los archivos, que es, eh, en este caso, eh, un documento liberado, una fotografía por el Archivo Nacional de la Memoria, que este año participa de nuevo, del Fondo CONADEP. Vamos a ver que la información, que, que no es solamente subir una imagen, sino que también es subir toda la información relacionada a la misma, eh, lo más detallada posible, con, en este caso, un permiso de utilización eh, libre. No, yo lo estoy un poco leyendo, en realidad ustedes lo pueden leer también. Ahora les pasamos... Ah, está por ahí, yo no sé si lo pasamos. Les voy a ir pasando, sí. El link... Ay, no, no era este, perdón, no se copió. <risa> no se me copian los links. crees que suba... Sí, sí. Ese que pasé tienes el link de formulario y descripción, nada que ver. Pero sí. ahí luego les pasa la categoría de lo que se ha ido subiendo. También por si lo quieren ir viendo, mientras nosotros estamos eh, contándoles un poco de qué se trata. Pero bueno, esta fue una imagen abierta al azar. Eh, donde pueden ver una descripción, la fecha en la que fue publicada, la fuente. Donde se puede ingresar también al, al, al catálogo de esa fuente original para que no se pierda ¿no? esa relación entre bueno, el documento que se carga y la institución que lo está preservando, que eso es muy importante para nosotros, así como también es importante la autoría, o autorías, ya sea institucional, ya sea una persona física. Y obviamente, qué es lo que puede hacer la persona que, que ingresa a este documento, también es importante que esté visible en la página. Entonces, todo eso es para que tengan en cuenta eh, que, que esta iniciativa, que es Archivos de Vigilia, Busca la difusión y el acceso abierto a los archivos, eh, y siempre, busca, siempre buscando que esas fuentes originales estén linkeadas a estos documentos. Y que no se pierda eso, que no es que circule eh, sin contexto en Internet. Si bien, a ver, podría pasar que una persona va, descarga, y eh, no lee el contexto de estas imágenes. Pero sabe que en este lugar encuentra esa información, esa materia prima. Bueno. Y estos es, son dos conceptos clave que queríamos un poco hablar, eh, que ya estuvimos hablando, que son acceso abierto y cultura libre. Lo nombraron todas, María José, Lucía, Laura. Pero nunca lo explicamos. El acceso abierto, entonces, para quienes no saben, esta definición es de la UNESCO, es un tipo de disponibilidad gratuita, en línea, sin restricciones, que permite que cualquier persona descargue, copie, eh, haga una distribución, busque, use cualquier tipo de contenido digital, con propósitos legales, pero sin barreras eh, financieras técnicas, de nuevo o legales. Esto vendría a ser, por ejemplo, eh, que no me pidan eh, pagar ¿no? por descargar algún contenido. Eh, sí, que no haya, desde el punto de vista legal, se refiere a que las imágenes realmente eh, puedan ser utilizadas en disti por, por distintos, eh, sí, a distintos fines de, de la persona. Y que no haya ninguna barrera en ese sentido. O técnica, ¿no? Que no tenga que, no sé yo, dejar datos personales, ¿no? Hacer un registro y entonces después activar el usuario con mis datos y dejar nada. O sea, la idea es que sea lo más accesible posible. Y después hay un eh, término que es similar, que es la cultura libre, que vendría a ser un acceso también abierto, pero que depende de la utilización de licencias eh, libres las licencias, que son las Creative Commons, en donde eh, uno como autor o productor de ese documento permite a otras personas eh, reproducir, compartir, modificar, generar obras derivadas, incluso si quisieran utilizarlas para algún fin económico. ¿no? Un ejemplo es poder utilizar una imagen en no sé, algún libro. Eh, digamos, estas, estas, estos conceptos lo que van a hacer es que esos eh, documentos puedan circular con más libertad, siempre siempre atribuyendo la autoría, y como nosotros es como una, eh, una buena práctica, también la fuente de, de esos documentos. Pero es esto, no tendría por qué pedir un permiso o poder... Eh... Sí, eso, pedir permiso. Es una imagen que ya está, o un documento que ya está accesible. Entonces, bueno, sí, como un resumen, ¿qué es lo que se abre? ¿no? Cuando nosotros decimos, algo se abre, algo se libera, son las, coplas, sí, las copias digitalizadas de obras científicas, artísticas, literarias, como ejemplos, colecciones en museos, en bibliotecas, fondos documentales, repositorios institucionales, que sabemos que hay un montón eh, de este tipo, de hecho creo que la UNLP ¿no? tiene un repositorio bastante grande, institucional, y también se abre eh, la información. ¿no? De esos elementos. Es decir, todos esos datos que yo estaba mostrando previamente. Eh, ¿no? la, la autoría, la descripción, eh, la fecha, todo esto después son datos que pueden resultar en búsquedas más sencillas de información. Ya me estaría yendo el tema, pero bueno, a través de datos estructurados, de búsquedas, en otro proyecto que se llama Wikidata, que también es muy interesante. Pero que... A la larga y a la corta, <ríe> eh, beneficia eh, que se conecte toda esa información, ¿no? Y que de repente una persona en otra parte del mundo quiere saber, bueno, a ver, quiero todos los documentos relacionados a eh, 24 de marzo, bueno, a, a, a todo el proceso eh, de memoria, hora de justicia en Santa Fe, ¿no? Y si, si, hace, si, si esos documentos están cargados con toda esta información, puede generar resultados. Eh, que quizás uno como investigador, investigadora, o simplemente como una persona que le interesa el tema, podría estar muchísimo tiempo haciendo esa búsqueda y yendo a los diferentes archivos, eh, en diferentes ciudades o, o localidades, en toda la provincia de Santa Fe. Entonces, es un poco eh, nada, entender que también el acceso abierto genera procesos de participación, más grandes, de transformación, de construcción colaborativa, de conocimiento, y nosotros ahí decimos, que generan también ciudadanos digitales. Eh, somos los ciudadanos de carne y hueso, pero que también estamos en ese tránsito, en, en, en, en el ecosistema digital, teniendo derechos, también teniendo obligaciones, eh, y buscando la manera más eh, transparente y democrática de, de seguir construyendo la ciudadanía. Bien. Ahora vamos a explicar un poquito qué es Wikimedia Commons. No, les comentaba que es un... Bueno, igual si alguien tiene preguntas o dudas, está el chat. También. Es un repositorio virtual, multimedia y abierto a todo el mundo. O Se hace un proyecto eh, universal de, eh, de los proyectos Wikimedia. En este momento hay más de 91 millones de archivos cargados. Que no son, en este caso, vieron que siempre está archivo mayúsculo, archivo minúscula, documento de archivo. En este caso me refiero a archivos en general. ¿sí? No es que hay solo documentos de archivo. Eh, ahí estamos explicando un poquito mejor, ¿no? Preserva documentación histórica, libros, fotografías, fotografías actuales o no, fotografías históricas también, audios, videos y hasta hay modelos 3D, que esto se usa mucho en lo que tiene que ver con divulgación científica, de, o sea, por ejemplo, fósiles y ese tipo de bichos. De ¿eh? No son bichos, me van a matar. Por otro lado, permite licencias eh, Creative Commons que son ya después, lo vamos a ver un poquito mejor, pero se llaman las CCB y las CCPISA, y otras otras licencias, y también todo aquello que esté ya en dominio público, y esto es importante, y lo había comentado un poquito antes, conecta con Wikipedia, ¿no? la enciclopedia eh, libre de Internet, y Wikidata, que es la base de datos colaborativa. Y esto va a permitir eh, mayor visibilización, de un montón de estos documentos, libros, fotografías, audios, etcétera, que están en Wikimedia Commons, porque se pueden posicionar en, eh, como imágenes o como documentos eh, anexos en, en distintos artículos en Wikipedia, como por ejemplo, o sea, el artículo de... Eh, a ver, estoy pensando, pero bueno. La noche de los lápices, pongámosle, ¿no? Así buscando eventos relacionados. Eh, ahí si nosotros tuviéramos documentos relacionados a, a, este, a, este, a este hecho, los podríamos cargar en Wikimedia Commons, y después podríamos asociarlos a ese artículo, y entonces, pensando no solamente en, en la información digamos, general que, que, que, que, que todos podemos buscar en internet, pero pensando también en ese público, hay un público muy grande de personas eh, en edad este, escolarización, ¿no? o universitarios, que están buscando información en Wikipedia eh, y sería muy importante que también pudieran tener información eh, de calidad que seguramente ya hay un montón de información de calidad pero digo mejorarla eh, desde los lugares en donde está esa información ¿no? poder mejorar eh, con imágenes poder mejorar con documentos poder mejorar con datos también sería muy muy importante Yo estoy hablando mucho entonces solamente como modo de resumen hay eh, puntos eh, importantes de Wikimedia Commons, eh, y de toda digitalización también, no y de puesta en línea. A ver, nosotros decimos, este, este, esta plataforma en particular, porque bueno somos Wikimedia Argentina, pero obviamente, después cada archivo también tiene su Atom, como, como comentaba María José, o comentaba eh, Laura, Lucía, eh, otros tipos de catálogos eh, online también, otros repositorios institucionales, Entonces, esto es solo una opción entre tantas otras. Eh, pero es importante a, para salvaguardar el, el, el original, ¿no? que siempre se puede perder, o estropear, o si es muy antiguo, no se puede consultar por el público, ¿no? cuestiones de conservación. Eh, podemos también eh, observar, eh, generar estadísticas de descarga, eh, la información de contexto, que es importante que esté, conectar con la fuente, esto ya lo había comentado, ¿no? con ese archivo o ese museo, eh, que es el que provee la información posición en Wikipedia, eso ya lo dijimos, se puede subir material de muy buena calidad, eh, y cuando hay buena calidad también pesan mucho los archivos, y eso es importante, que en Wikimedia Commons no hay un límite de, de peso de los archivos, entonces realmente se pueden tener originales muy, muy, eh, muy grandes, y en ese sentido también soluciona las limitaciones quizás de dinero y espacio de muchas eh, organizaciones eh, culturales, y yo he trabajado también en organizaciones, o sea, en el Estado, o en, o en centros culturales, y, y, y entiendo que, que muchas veces eh, faltan recursos, y entonces eh, poder contar con un repositorio eh, en donde haya un backup de esa información, y en donde no haya una limitación de, de espacio, y que sea gratuito, también es, una, eso, es un beneficio. Y bueno, obviamente el acceso remoto, ¿no? por todas estas cuestiones que ya estuvimos comentando. A modo de, de, de, de darles ideas, entonces, ¿qué documentos de archivo se pueden liberar? Y acá hay un montón, un montón de, de, de, de ejemplos. Los voy leyendo: expedientes que resuelvan los más diversos trámites, ¿no? licencias, renuncias, pedidos de auspicios, informes, reclamos, creaciones de instituciones. Eh, yo recuerdo ahí que con, cuando visitamos el archivo de la memoria con, eh, ahí en, en Santa Fe con María José, que, que, que habían unos. Eh, mapas o infogra sí, infografías tremendas de ¿no? diferentes áreas y de cómo reportaba cada una a las áreas. Eh, y eso es información que de repente es súper importante, porque después también ayuda a organizar otro, otros documentos o a entender los procesos en ese momento. Eh, y yo, perdón, lo digo con fascinación porque no soy archivista y entonces hay un montón de documentos que me fascinan. <ríe> soy más del palo de los museos. Eh, pero bueno, resoluciones, también disposiciones, actas, fotografías de prensa, que eso hay un montón también en las diferentes instituciones. No necesariamente el archivo en sí, pero de repente el ministerio del que depende, o la secretaría, eh, los planos y organigramas que comentaba, documentos audiovisuales y sonoros, ¿no? grabaciones de conferencias, de discursos, de los programas de radio como, la, como los que estuvo cargando en el Podrían ser partituras también, obras de arte, bueno, ahí ya nos ponemos pinturas, dibujos, <ríe> y ya volvemos a lo serio, sentencias, <ríe> recortes de prensa, gacetillas, bueno, un montón, planes de estudio, legajos, proyectos. Hay un montón, un montón, un montón de documentos de archivo que podrían ser sumamente eh, útiles y que se pueden liberar y que se pueden dar acceso en Wikimedia Commons. Y ahí viene el teniendo en cuenta lo siguiente, esto sí es importante. Como les decíamos, entonces eh, los proyectos Wikimedia permiten el acceso eh, libre, abierto a la información. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuestiones de propiedad intelectual. No lo vamos a ver en detalle ahora, pero es importante que estos documentos estén libres de derechos de propiedad intelectual. Eh, esto puede ocurrir por varios motivos. Uno de ellos es que se encuentra en el dominio público. Que según la ley de propiedad intelectual, eh, esto ocurre cuando se vencen determinados plazos de, de vigencia de los derechos ligados a la explotación de las obras. Acá solo hay un, un resumen, por si lo quieren, los que están leyendo la pantalla lo, lo quieren ver, pero nosotros sobre todo si vamos a estar trabajando con, con documentos históricos, por ahí podemos ir más a, a, a, a, a pensar en fotografías, no tienen que pasar 20 años desde que fueron publicadas, o oh, creo que son 25 desde que fueron creadas, eh, para audiovisuales, 50 años tras la muerte del último colaborador, eh, con el audiovisual, ahora no lo anoté ahí, pero creo que son tres colaboradores, el, el director, el productor y... Había uno más, pero eso después, si hay algo a liberar audiovisual lo vamos a ver en detalle, Emisiones radiofónicas son 50 años desde la emisión. Eh, obras anónimas, que en realidad anónima se refiere a personería jurídica, eh, o sea, cuando el autor es una institución, son 50 años desde que fue publicado. Y, bueno, obras en colaboración y las cartas, que también de repente podemos llegar a tener eh, cartas, ¿no? correspondencia en, en, en nuestros archivos se los considera de dominio público cuando pasaron 20 años luego de que fallece el autor. Entonces son, son diferentes plazos que, está, que, que hay que tener en cuenta a la hora de liberar. Pero, para que esté libre de derechos de autor, si alguna de estas condiciones no se, cumple, no se cumple, y nosotros somos autores, ya sea físicos o anónimos, o sea, personas jurídicas de estos, de estos materiales, podemos usar licencias libres, ¿no? que son estas licencias, que van a permitir a las a las personas utilizarlas como si estuviesen en dominio público solo que como no lo están necesita mi permiso. Que son la CC visa, que es eh, B significa atribución y SA compartir igual y la CC que simplemente es atribución. Eh, que no se preocupen que la semana que viene los que se sigan subando lo vamos a explicar. Ah, pensé que alguien tenía alguna duda. No. Bien, y si no, simplemente como les comentamos antes, hay un montón de, eh, de legajos, de actas, de mapas y, y otras cuestiones que no tienen copyright. ¿sí? O sea, no, hay, no es una creación original o como se lo considera, por lo menos creación original según la ley de propiedad intelectual. Entonces, eh, notas administrativas, circulares, tickets de compra, ¿no? que hay en los archivos ahí también un montón. Eh, facturas, organigramas, dictámenes, resoluciones. Todo esto no tiene copyright, y entonces, eh, simplemente, sin necesidad de, de hacer cálculos con propiedad intelectual, o, o pedir permisos de las licencias Criticomos commons y demás, se podrían cargar en, en Wikimedia Commons. Siempre que sean, obviamente, relevantes a los temas ¿no? que estamos tratando. Y después, por otro lado, ahora le voy a dejar un poquito hablar a Lau, eh, o sea, por un lado está entonces la cuestión de la propiedad intelectual, y después tener en cuenta, es importante tener en cuenta estas dos normativas. Eh, bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública, que es del 2017, es bastante reciente en nuestro país, eh, que tiene que ver justamente con garantizar el derecho de acceso a la información pública, que la información no es del Estado, sino que es de la ciudadanía, y para eso tenemos que tener archivos organizados y poder brindar esta esta documentación, lo cual es bastante complejo en las instituciones, los y las que trabajamos en archivos sabemos, pero el derecho de acceso a la información pública abarca buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y distribuir libremente la información entendida como todo tipo de datos, contenidos que los sujetos, instituciones culturales en nuestro caso, custodien y o generen. Pero también está esta cuestión que la planteaba también María José, que es la cuestión de los datos personales, entonces tenemos en cuenta esta legislación, pero también tenemos en cuenta la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamentación, sí, esta ley tiene por objeto proteger los datos personales asentados en archivos, en registros, en banco de datos, sean públicos o privados, para garantizar que no se eh, el derecho de honor de la persona, la intimidad de las personas, y... Nuestra Constitución Nacional que también plantea esta cuestión de los datos personales. Pasamos a la siguiente. Eh, con información personal o datos personales nos referimos a información relacionada a una persona viva y a través de la cual esa persona puede ser identificada. Y la ley establece cinco eh, datos sensibles que tienen que ver con el origen racial y étnico, con las opiniones políticas, con las convicciones religiosas, filosóficas o morales, con la afiliación sindical o con la información referida a la salud o la vida sexual de las personas. Eh, dejamos un link ahí porque es interesante ver las, eh, desde un lugar hasta personal. Eh, cómo brindamos información sobre nuestros datos, es muy interesante leerlo, les pusimos el link ahí para que ingresen, cuándo, o sea, tenemos que dar aval para, para dar cierta información, qué información puede estar pública y qué no, qué podemos hacer con eso, me parece interesante no solo para el trabajo en los archivos, sino desde un lugar personal, sobre todo que hay mucha información eh, de datos personales en, en Internet, y me parece que es interesante conocer más en profundidad esto. Y un comentario que queremos hacer, y que tiene que ver con nuestras instituciones públicas, es que cuando un documento es producido en una institución pública, es distinto, por ejemplo, si yo soy la directora del Archivo Histórico de la UNLP, y estoy en un acto público, y me fotografían en ese acto público, esa imagen es pública, porque yo estoy en un acto que es que tiene que ver con mi función eh, en el Estado. Entonces, hay cuestiones ahí que hay que eh, ir destrabando y poder eh, abrir los archivos de, nos, de nuestras instituciones públicas. Y a su vez también esta ley se está eh, modificando, no sé si ya se modificó María José o se está trabajando en la, se está trabajando en la modificación, eh, así que les quería mostrar esto también, que tiene que ver con... Eh, con, con, justamente con el derecho a la verdad y con, con conocer nuestros, eh, nuestros, las cuestiones de interés nacional, y se está retrabajando en esto para eh, abrir documentación que tenga que ver más con tratados internacionales y, y con otro tipo de legislación. La diapo que sigue justamente plantea también esta cuestión de tener en cuenta eh, eh, los tratados internacionales, y eh, la cuestión que tiene que ver con el derecho a la verdad, con violaciones a los derechos humanos, con políticas de reparación, con memoria, verdad y justicia. Eh, entonces, esto, esto implica garantizar el acceso a la información. Entonces, tenemos que también tener en cuenta esto, y no solo eh, la cuestión de propiedad intelectual, sino las, eh, los tratados internacionales en los, a los que adhiere nuestro, nuestro país. Claro. También hay que tener en cuenta que eh, este, estos derechos no pueden impedir la lectura de los documentos o la visión de los documentos. Muchas veces eh, las personas que quieren cerrar archivos o, o impedir el acceso a información se amparan en esto para decir, bueno, entonces... Eh, lo guardamos y no lo mostramos. No. El derecho de acceso existe y lo que puede, eh, digamos, una de las formas de, de poder llevarlo adelante es a lo mejor esas copias darlas con tachas eh, de datos personales o generar eh, algún tipo de extracción de la información de esos documentos para poder compartirlo. Pero nunca puede ser la justificación para cerrar archivos y negar el acceso a documentos. Y, y también la ley, digo, volviendo a la Ley de, de Derecho al Acceso a la Información Pública, la ley plantea que todo es público, salvo que se diga lo contrario. Entonces, uno cuando ingresa en un archivo ya debería saber que está, es de acceso restringido, de antemano, y no que tenga que ver con eh, lo que estoy solicitando, o también eh, con lo que quiero investigar, o lo que quiero conocer. Eh, y esto tiene que ver, de nuevo insisto, con el trabajo archivístico y con la organización de archivos, volvemos al principio, eh, y, y también estoy de acuerdo con, con María José en esto, de que si uno eh, hace público los documentos que tienen, que tenemos, es mucho más difícil que se oculten eh, en el futuro. Así que es un trabajo para el presente y para el futuro también. ¿Crees que es? sigo? Oh. Como vos quieras. Bueno, o sea, este, sí. De todo esto es que, que se puedan sumar desde sus instituciones, que sea lo más federal posible. Venimos trabajando en eso eh, en, en la, en el año pasado se sumaron, eh, bueno, el Archivo Nacional de la Memoria liberó documentos, el Archivo Histórico del Liceo Víctor Mercante, que es un colegio secundario de la Universidad Nacional de La Plata, Radio Universidad Nacional de La Plata y el Archivo Histórico de la UNLP también se sumaron, la Biblioteca Constancio Vigil, que ahí María José nos estuvo compartiendo el, la descripción en, en Wikipedia, que está buenísimo también que nuestras instituciones sí. estén ahí, podemos generar esos artículos. Eh, Después el Mariano Acosta, el archivo del Mariano Acosta, eh, el archivo histórico y documental de la Universidad Nacional de San Luis en trata de instituciones. La idea es poder abrirlo y, y poder abrir eh, la, la, no solo los archivos, sino las instituciones desde un lugar federal eh, para, para poner nuestro granito de arena en esto que es el, el ejercicio de los derechos humanos en un sentido amplio, como veíamos al principio. Eh, Sabemos que les van a generar dudas elegir documentos, eh, así que la idea es poder trabajar de acá al 15 en qué documentos tienen pensado liberar, eh, y volver a encontrarnos, eh, eh, ya pensando un poco más, con qué documentos y cómo se hace específicamente el, la subida de estos en Wikimedia Commons. Que parece complicado, pero no lo es. Eh, le vamos a dar igual instrucciones así precisas y tenemos, o sea, estamos nosotras y hay otras personas para, para ayudarlas. Estás muteada, ahí va. Ahí va. Sí, exactamente. Así que, bueno. Eh, eh, gracias no. por, por sumarse. No sé si están los Yo... mails en la que sigue. como para ah, que es cierto. Lo... Y tengo mate ah, un material de interés también. Estas, eh, este PDF lo, lo mandamos después, ¿no? Ahora terminamos y si los mandamos a, a, a todas las que participamos. <ríe> Me llama la atención real, que estamos todas, así como. Es este es así es igual, bien. ¿eh? O sea. Tremendo. Y, y bueno, ¿qué más? Y tenemos nuestros mail acá, sí cultura.wikimedia.org.ar y archivo histórico, arroba archivohistórico.unlp.edu.ar, que también, si quieren, ahora lo, lo pasamos por, por el chat. Y, y diría que yo ahora paro de grabar, si quieren, y, y, y si alguien quiere desbutearse y contar un poco, de repente, si, si ya tenía alguna idea de que quería liberar algo, o se le disparó ahora como la, la idea, y, y seguramente va a tener que hablar un montón en la institución, pero que si nos quieren contar, y, y los escuchamos con, también con María José, con Lucía, y con todos los que estamos, con Lau, los que estamos acá. Así que bueno, en principio eso, muchísimas gracias por, por, por sumarse hoy, y, y ahí seguimos.